Hola chicos, en este vídeo vamos a tratar las consultas de nuestra base de datos, eh, piscina eh, municipal. Entonces, recordad que teníamos cuatro tablas. La tabla cursos, eh, donde estaban los cursos que había actualmente vigente y no vigente, las inscripciones, las matrículas eh, realizadas, los monitores que imparten los cursos y los nadadores que van a participar en dichos cursos. Vale, Realizamos los formularios, que los voy a ocultar. Y vamos con las consultas. Para crear cualquier objeto, aquí en una base de datos, nos vamos a la pestaña crear. Y recordar que las consultas se crean al igual que pasa con las tablas, aquí, en modo diseño. Para el resto, para formularios e informes, utilizaremos los asistentes respectivos. Pero para, ella, para las consultas y las tablas, creamos el modo diseño. Porque los, lo utilizamos así, porque eh, nos permite personalizarlo más. Entonces, aquí abajo he puesto el texto del enunciado. Para tenerlo siempre visible. Entonces, vamos con la consulta número uno. Me dice, consulta de los cursos que hay vigentes actualmente, mostrando los datos del curso, más nombre y apellido del monitor. Entonces, el primer paso para las consultas siempre es, aquí a la derecha, agregar las tablas que contienen los datos que voy a necesitar, que en este caso son los datos cursos, más los datos del monitor, que está aquí en la tabla monitores. Fijaros que está relacionada ambas tablas, gracias al campo y de monitor. ¿Vale? Entonces me dice consulta de los cursos vigentes, hay una manera de ir añadiendo los datos, una es haciendo doble clic en cada uno de los campos y así con todos ellos hasta añadirlos todos u otra manera, voy a borrarlos, los selecciono, le doy a la tecla suprimir y eliminados, otra manera de añadir todos los datos de esta tabla es haciendo doble clic encima del asterisco, así automáticamente si yo ejecuto, veis me aparecen todos los campos de esa tabla vista diseño. Entonces, siguiente paso que había que mostrar es el nombre y apellidos del monitor. Mirar, nombre y apellidos del monitor. Yo puedo mostrarlo haciendo doble clic aquí, de forma que si yo me voy a ejecutar consulta, me aparece nombre y apellidos, ¿vale? El monitor. Pero también puedo mostrar el nombre y apellido junto en una única columna, que sería un campo calculado. Vamos a ordenar, antes de nada vamos a ordenar los datos por el apellido del monitor. Lo voy a dejar puesto en la, en la fila orden, columna apellidos monitor, lo voy a poner en ascendente. Entonces vamos a añadir un campo calculado aquí, que se va a llamar eh, monitor, directamente, monitor. vale. Un campo calculado siempre empieza con el nombre de ese campo, de esa columna, monitor, seguido de dos puntos. Y a continuación tenemos que añadir los campos, el nombre de las columnas que queremos utilizar. En nuestro caso va a ser nombre, que es nombre monitor. Luego, como yo no he dejado espacios a la hora de escribir el nombre de los, de las, cuando escribimos formamos las tablas, simplemente tengo que escribir el nombre tal cual. Si hubiese dejado espacios, si hubiese puesto nombre espacio monitor, por ejemplo, pues tendría que poner entre corchetes aquí abajo nombre eh, corchete nombre monitor cierro corchete. ¿Vale? Pero en nuestro caso, como ya nos aseguramos, si os insistí en no dejar espacios ni eh, eh, acentos, etcétera es mucho más fácil, veis, a la hora de realizar las consultas. Entonces, nombre monitor, voy a unirlo, para ello, eh, para unirlo con algo tengo que utilizar la I, esta, la I americana, que tenemos en la tecla del 6, y le voy a indicar que esté separado el nombre del apellido por un espacio, pero para eso no puedo hacer así y escribir el espacio tal cual. Porque me daría error. Entonces, para unirlo, tengo que poner el espacio entre comillado. Es decir, comilla, espacio, comilla. Y ahora, y quiero unirlo con el otro campo que es apellidos M. ¿Vale? Aseguraros de que está escrito tal cual, lo tenemos aquí. Si todo ha ido bien, al hacer clic debajo, no me debe dar ningún error. ¿Vale? Y solamente nos quedaría que si aquí me va a salir ya nombre y apellido del monitor, no necesito que estos dos se muestren. Nombre por separado no necesito y apellidos tampoco. De hecho el nombre lo puedo eliminar porque como no estoy ordenando por este campo, directamente lo selecciono, suprimir, la tecla suprimir y me lo elimina. Este no lo puedo eliminar porque estoy ordenándolo vale por apellidos y aquí como están combinados no me deja ordenarlo por apellidos, me ordenaría por nombre, por el primer campo que aparezca. Entonces vamos a darle a ejecutar y eh, doble clic para poner el campo que quede correcto, el formato. Y fijaros, tengo Jessica Carrillo, luego Matilde Castillo y todo en la misma columna que se llama monitor. Nos ha faltado indicarle que sean los cursos vigentes, solo aquellos en los que esté marcado esta casilla. Entonces para ello vamos de nuevo a la vista de diseño. Esa casilla voy a necesitar para poder mostrarlo. Para poder indicarlo. Mostrar el campo vigente. ¿Vale? Porque aquí si os fijáis están todos los campos. Pero no me permite modificar ningún criterio de uno de ellos. Entonces añado ese campo. Le quito el tick. Y ahora la fila criterios. Le vamos a decir que en esa columna. Me muestra solamente los que lleven escrito sí. ¿Vale? El sí afirmativo con su acento correspondiente. Entonces si yo ahora ejecuto. Perfecto, solo me muestra los registros que tienen, ¿vale? Marcado esto, que los cursos que están vigentes ahora mismo. En este caso, si os fijáis, aquí me sale el número de registros. Son cinco cursos los que están ahora mismo vigentes, ¿vale? Botón derecho, guardar. Por defecto me coge el primer número libre de consulta, como no tengo ninguna creada, me dice consulta número uno, a aceptar. Y aquí ya me aparece mi, otro, mi grupo de consultas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con la consulta, cerramos aquí, vamos con la consulta número 2, la consulta número 2 me dice, es una consulta paramétrica por DNI de nadadores, eso quiere decir que quiero que me aparezca en esa consulta una tabla cuando la ejecute, una ventana en la que me pregunte el DNI del nadador, mostrando todos sus datos y cursos en los que ha estado matriculados, muy bien, pues vámonos a crear de nuevo diseño de consulta y vámonos aquí, a tablas, a la derecha. Voy a mostrar, necesito primero la tabla de los nadadores, que es donde está el DNI. Pues doble clic en nadadores, mostrando todos sus datos, ¿vale? Y luego la tabla cursos, ¿vale? Que es donde están los datos de, lo, que han, de, de los cursos que han hecho los nadadores. Ordenados por fecha de inscripción. La fecha de inscripción la tenemos en inscripciones. Perfecto, y fijaros, si yo muevo para acá que las tres tablas están relacionadas por uno u otro campo, en este caso y de nadador y estas dos por el campo y de curso, ¿correcto? Pues vamos a mostrar todos los datos, me dice mostrar todos los datos de los nadadores y de los cursos, pues como ya hemos visto en la consulta número uno, para mostrar todos los datos de la tabla simplemente hago clic en el asterisco, cursos, y automáticamente me muestra todos los datos de una y de otra, en los que han estado matriculados, ordenados por fecha de inscripción. Entonces, fecha de inscripción, la tengo que añadir, y el orden, vamos a poner que sea en orden ascendente, es decir, cronológico. De más antiguo más reciente. Vale, ahora, me dice además que es una consulta paramétrica. Si yo ahora mismo no hago más nada, si yo le doy a ejecutar, fijaros que me salen todos los eh, nadadores, nombre, apellidos, eh, todos los nadadores con su DNI aquí Que estaba buscándolo en los que Y los cursos en los que han estado matriculados Día de la semana, hora de inicio, fin, etc Pero yo quiero que me pregunte Por uno de los monitores por, De los nadadores, perdón los DNI. Voy a copiar por ejemplo eh, Alguno que se repita no voy a, Por ejemplo este, Genoveva Lo voy a copiar porque lo voy a necesitar Ahora el DNI, vale, después Son cuatro, sí es, vale, perfecto Me meto en la vista de diseño y me falta indicarle que me pregunte el DNI del nadador, para eso me voy aquí a DNI nadador, lo pongo esto un poquito más grande, para que veamos para que veáis lo que vamos a escribir, primero lo desmarco, porque si no me va a aparecer dos veces, aquí, incluido cuando añadí todos los datos de la tabla nadadores, y aquí por separado, lo desmarco, ¿vale? Para que no se vea. Y ahora en la fila criterios tenemos que escribir entre corchetes, ojo, entre corchetes, la frase que quiero que aparezca en esa ventana. En este caso, por ejemplo, introduzca el DNI del nadador. Cierro corchetes. Hago clic fuera. Si todo ha ido correcto no me debe dar ningún error, ¿vale? No me ha dado ningún error el hacer clic fuera. Y ahora ejecutamos la consulta y veréis... ¿Veis? Introduzca el DNI del nadador Introduzca el DNI del nadador Lo que pongo aquí entre corchetes es lo que me va a aparecer aquí en esta ventana Entonces si yo ahora aquí pego el DNI que, que he copiado antes Aceptar Me aparece efectivamente que Genoveva ha realizado, ha estado matriculada en estos cursos ¿Vale? Estos son los datos de contacto de Genoveva Y el curso que es el 6 del viernes a las 6 de la tarde, etcétera, etcétera ¿Vale? Fecha de inscripción 30 de abril pues ya tendríamos nuestra consulta. Cada vez que yo ejecute esta consulta, la voy a guardar. ¿Desea guardar los datos? Sí. Guardar como consulta número 2. Cada vez que yo ejecute esta consulta, fijaros, me pide el DNI del nadador que yo quiera consultar. ¿Vale? Aceptar. Pues me aparece en cada vez que yo la lo ejecute, los datos de ese, ese DNI concreto. De ese, de ese nadador concreto. Vale. Vamos con la consulta número 3. La consulta número 3 me dice, consulta en la que se muestren los cursos vigentes. Luego vamos a crear, diseño de consulta, tablas. Ya sabemos que necesitamos la tabla cursos, ordenados por apellidos del nadador. Luego voy a necesitar los datos de la tabla nadadores. Eh, y aquí me dice los datos que tenemos que mostrar de esas tablas. Vale. Estas dos tablas tienen que estar relacionadas entre sí, porque si no, nos van a dar problemas. Luego la manera... Donde, eh, donde podemos ver cómo están relacionadas Es añadiendo la tabla de inscripciones Fijaros que si yo añado la tabla de inscripciones Ahora sí Están relacionadas, ¿veis? Las tres tablas, perfecto La muestro La pongo porque eh, necesito que se vea La relación aquí entre ellas Para que luego no me dé problemas Entonces vamos a añadir los datos que nos pide aquí Nombre y apellidos del nadador Pues me voy a la tabla nadadores Aquí, nombre a apellidos del nadador Día del curso. Día de la semana. Horas de inicio y de fin. Horas de eh, inicio y de fin. Nombre y apellidos del monitor combinados en una columna. Luego también necesito la tabla monitores. Y quiero, como hemos hecho antes, que me aparezca directamente combinados en una columna. En lugar de añadirlos, directamente podemos empezar a escribir el campo combinado. Que sería monitor. Exactamente igual que hemos hecho en la consulta eh, primera. Monitor. Y recordar Seguido dos puntos. Y a continuación el nombre de los campos. Nombre monitor. Y entre comillas un espacio. Y el siguiente campo que es apellidos M. ¿Vale? Nombre del monitor. Y nos dice que vaya ordenados por apellidos del nadador. Pues... Apellidos del nadador, aquí, apellidos nadador, me voy a la columna, fila orden y ponemos ascendente, ¿vale? Y que se muestre solamente los cursos vigentes, luego voy a necesitar también añadir en la tabla cursos, vigencia, ¿vale? Que se muestren los cursos vigentes, pero fijaros que aquí no me aparece que se tenga que mostrar, estos son los datos que tienen que mostrarse, no me dice que se tenga que ver que están vigentes o no, luego esto lo desmarco. Y en criterios le digo que solamente me muestre los que sí aparezca escrito vigente, ¿vale? Aparezca marcado el cuadrito de que está vigente ese curso. Le damos a ejecutar y ya tendríamos, fijaros, doble clic para que se adapten al ancho de las, del contenido. Ya lo tendríamos, ¿vale? Hora de inicio, hora de fin, etc. ¿Vale? De las columnas. Incluso, fijaros, si yo quisiera que se aparezcan centrados, desde de aquí no me deja, tendría que modificarlo en diseño, modo diseño. Pero bueno, ¿vale? Es una manera muy rápida de ver eh, los datos. Muy bien, ya tendríamos la consulta número 3. Guardar como consulta número 3. Vista, estamos hora fin. Vista, diseño, vamos a ver un segundo antes, eh, en hora fin. Si yo me meto en la hoja de propiedades, fijaros aquí, hora fin, con la columna seleccionada, le doy al botón propiedades y aquí yo puedo ir añadiendo algunas cosas sobre el formato. En este caso, pues simplemente como es una fecha, me deja ir cambiando aquí la fecha, si quisiera una fecha larga, fecha corta, etc. Pero estoy viendo que lo que no me deja es el justificar, desde aquí, el campo, el tema de la consulta. Pero bueno, da igual. Es, es por el tema de la alineación, da igual. Lo importante es el contenido, al fin y al cabo, de las consultas. Muy bien, ya tengo consulta 1, 2 y 3. Vamos con la consulta número 4. La consulta 4 dice, la, quiero la consulta anterior, pero que me pregunte además por el código del monitor. Es decir, quiero la consulta anterior, que es la número 3. Luego botón derecho, copiar. Me voy a la parte blanca, botón derecho, pegar. Y aquí le modifico el nombre. Voy a querer que esta consulta se, se llame la consulta número 4. Aceptar. Y ahora simplemente, botón derecho, vista diseño y la modificamos. Me dice, quiero la consulta anterior donde te pregunte por el código del monitor. Luego tendré que añadir en la tabla monitores el ID monitor. Y que dicho código no sea visible, es decir, desmarco. Desmarco para que no se vea. Y quiero que me pregunte luego. Pongo esto grande, me vengo a la fila criterios de ID monitor, e igual que antes, para que me pregunte, tengo que poner aquí la pregunta que quiero que aparezca entre corchetes. Introduce. Entre. Aquí, entre corchetes. Introduce el código del monitor. El código que puede ser su número de expediente o número de empleado, etcétera. ¿Vale? Y cierro corchete. Hago clic debajo. Si todo ha ido bien, no me debe dar error. Y ahora, cuando ejecute, fijaros, introduce, exactamente la misma pregunta, introduce el código del monitor, introduce el código del monitor, ¿vale? Yo voy a meter, por ejemplo, monitor número 2. Aceptar. Pues aquí me aparecen, muy bien, todos los alumnos que hay actualmente matriculados, que era lo que incluía la consulta anterior, en los cursos de este monitor, con Roque Ojeda. Es decir, ¿a qué alumnos le da clase este monitor? Útil, por ejemplo, en el caso de que este monitor tuviera clase un día y eh, no pudiera venir. Una manera rápida de avisar a los alumnos. Le añadiríamos a esta columna el teléfono de los alumnos y ya lo tendríamos. vale Cerramos, guardar cambios sí, y vamos con la consulta número 5. Consulta paramétrica, es decir, también quiero que me pregunte algo que muestre todos los nadadores asociados a un curso. Muy bien, nos vamos a crear, nos vamos a diseño de consulta, nos vamos a las tablas. Quiero, hemos dicho todos los nadadores, nombre, apellidos, día, hora de inicio. Eso está. Nombre y apellido los nadadores, lo tengo aquí. Día de inicio, etcétera. La tabla cursos. Ordenados por fila, vale, ¿Quién tienen que estar relacionados, luego muestro también la tabla inscripciones. Ahora empezamos a mostrar los datos, nombre y apellidos. Eh, nombre, apellidos. Quiero día de inicio del curso, día, hora de inicio. Y además quiero el teléfono. Ordenados por día y hora, pues en día me voy a la fila orden... Y le pongo ascendente. En hora, me voy a la fila, orden, y le pongo ascendente. Siempre ordena primero por el campo que está situado a la izquierda. Y luego, si coinciden, por ejemplo, dos lunes, pues los ordenará en función de la hora. Primero el curso de las 6, luego el de las 7, luego el de las 8 y así. ¿Vale? Y quiero que muestre todos los nadadores asociados a un curso. Es decir, quiero que me pregunte el I de curso. I de curso. Quiero que me lo pregunte, como no pone nada, de que lo muestre aquí, de que, este muest de que se muestre, pues lo desmarco, ¿vale? Y quiero que sea el curso, por ejemplo, no sé, vamos a poner el curso número 4. Perdón, quiero que me lo pregunte. Es decir, lo pongo entre corchetes, la pregunta. Eh, introduce el ID del curso. Hago clic fuera. Fijaros, ¿vale? La pregunta, si yo ahora ejecuto, ahora sí, me pregunta exactamente lo mismo, introduce el ID de curso, quiero que me pregunte, por ejemplo, el curso número 4, hemos dicho, aceptar, y aquí tendría los nombre y apellido de los nadadores, día de la semana, hora de inicio y teléfono, ¿vale? Por ejemplo, para llamar para a todos los nadadores asociados a este curso, un cambio en el horario, profesor que no viene, etcétera, etcétera. Perfecto, ya tenemos la... Consulta número 5, guardar, sí. Consulta, fijaros, número 5, que es la siguiente libre. Fijaros que si yo la vuelvo a ejecutar, me vuelve a preguntar de nuevo otro y de curso. Meto cualquiera y veo los nadadores asociados a la misma. Es decir, que las consultas paramétricas varían, te varía la información. ¿Vale? Cada vez que la ejecutas. Consulta 6, consulta sobre los cursos. Luego vamos a ello, crear diseño de consulta tablas voy a mostrar los datos de los cursos sobre los cursos calculando el precio final con un descuento muy bien luego en este caso solamente necesito los datos de los cursos nada más vale pues vamos a ello como no me dice nada voy a añadir todos los datos de toda la tabla cursos haciendo clic en el asterisco y luego me dice calcula el precio final con un descuento para eso me voy aquí vamos a crear un campo calculado que se va a llamar por ejemplo precio subvencionado, precio guión bajo subvencionado, per, perdón, le he dado antes de, demasiado pronto al tabulador, precio guión bajo subvencionado, dos puntos, este sería el nombre que va a tener nuestra columna, ¿vale? subvencionado, sí, correcto, vale, vamos a hacer una, vamos a calcular, a poner la fórmula, eh, es, fijaros que el precio del curso se llama precio, la matrícula se llama precio, luego aquí pongo el precio multiplicado, para ello utilizo el asterisco, por, abro paréntesis, voy a descontarle un 15%, es decir, 1 menos 0,15, cierro paréntesis y hago clic fuera para ver si está correcta la fórmula. ¿Vale? La coma es la coma decimal, nuestra coma decimal. Y lo digo porque en base, si alguna vez trabajáis con base de LibreOffice, no se pone la coma decimal, se pone el punto. Pero la fórmula sería exactamente la misma, ¿vale? Solamente cambiaría ese, ese detalle. Vale, ya tengo el precio subvencionado. Eh, ¿Nos dice cómo está ordenado? No. Vamos a ejecutarlo. Y fijaros, tengo el precio Aquí 50 euros y aquí 42,5. Me ha faltado poner formato moneda. Que aparece, fijaros, el número. Unos con decimales, otros sin decimales. Vamos a cambiarlo rápidamente. Botón derecho. Vista diseño. Hago clic en el campo. Me meto en sus propiedades. Aquí, en el botoncito de arriba. Y aquí en formato, al hacer clic, tengo un desplegable. Donde puedo marcar, por ejemplo, moneda. Cierro las propiedades. Y ejecuto a ver cómo está. Perfecto. Ya lo tenemos en formato moneda, ¿vale? Nuestros distintos importes. Fijaros que cuando yo hago clic en el campo, me pone el campo. El número tal cual me quita el resto. Es decir, que es un formato. Yo, es visualmente, lo, lo muestra así. Pero realmente el número es 55,25 en este caso. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Guardar. Consulta número 6, ¿correcto? A aceptar. Cerramos. Última consulta. La número 7 nos dice, consulta con el importe recaudado en cada curso. De nuevo, crear, eh, diseño de consulta y la tabla que vamos a agregar, en este caso también coincide con la tabla cursos. Consulta con el importe recaudado en cada curso vigente, ¿vale? Curso vigente, ojo. Vale, pues vamos a ello, quiero añadir el día de la semana, por ejemplo, que es el curso y la hora de inicio, que es lo que diferencia un curso de otro. Quiero además eh, el precio para calcular cuál es eh, lo que ha recaudado, el dinero recaudado. Y además quisiera ver que sea vigente. Vigente no quiero que se muestre, porque simplemente lo que quiero es criterios que sí esté vigente, ¿vale? Pero no necesito que aparezca. Entonces lo quito, lo desmarco. Ahora, como quiero que me sume la columna precio para cada curso de cada día de la semana, de cada hora, lo que tengo que hacer es irme aquí a este botón que se llama totales. Y fijaros que aquí me ha añadido esta fila que estaba oculta, que se llama total. Si le vuelvo a dar lo desmarca, lo oculta, le vuelvo a dar, me lo vuelve a mostrar. Entonces vamos a dejar activo, a agrupar por día de la semana, para que me junte todos los lunes, todos los cursos de los martes, etcétera. Voy a dejar agrupado la hora de inicio para que me sume todos los cursos que empiezan eh, a las 6, a las 7, etc. Y voy a dejar eh, aquí el precio, en vez de agrupar por, lo que voy a hacer es eh, que me, quiero que me sume todo el precio correspondiente a estos cursos. Vamos a ejecutar y fijaros, aquí tengo día de la semana, para el lunes, los cursos del lunes que empiezan a las 6, hemos recaudado 40 euros. Los cursos del martes de las 7, hemos recaudado 50, los del miércoles a las 6, 40 euros y el, de la, el, de la, el que empieza a las 8, 55 Etcétera, vale, pista y diseño. Si quisiera solamente ver eh, los que se ha recaudado cada día para ver qué día me sale más rentable, desmarco este para que no aparezca. Ejecuto y fijaros. Bueno, perdón, perdón, solo con quitarlo, solo con ocultarlo no serviría. Lo elimino, ejecutar y ahora sí tendría cada día de la semana, lunes, martes, miércoles. Vale, por ejemplo, el miércoles se ha recaudado 95 euros en los cursos del miércoles. ¿Vale? Botón derecho, guardar, consulta número 7, aceptar. Y con esto ya tendríamos los, nuestras consultas de nuestra tabla, perdón, de nuestra base de datos, Piscina Municipal. En el siguiente vídeo nos queda la última parte, que son los informes eh, correspondientes a esta tabla. Es decir, cómo sacar la información de esta base de datos de una forma profesional. Cualquier duda, como siempre, no dudéis en preguntarme... Un saludo.